le pasaremos muy bien con tu... mucho gusto se lo podéis pasar te, tenemos aquí a, a Diana y Néstor que vienen a traer Diana traerá hoy una sección de ajedrez y psicología y Néstor de ajedrez infantil uh -huh. y quizá te quieran hacer una pregunta antes de, de despedirnos hola Loncho buenas noches ¿Qué tal? Soy Diana López y, bueno, seguramente no te acuerdas de mí, pero nos saludamos en Berlín, en el candidato del año pasado, que estabas allí ah, cubriendo. Sí, sí. Uh -huh. Un saludo muy rápido. Sí. Pues, qué bien, pues, qué alegría. Muchas gracias. <risa> nada, eh, yo tengo una pregunta. Eh, sé que eres uh, un pionero en, en, el, en la difusión del ajedrez, ¿no? Y, bueno, aprovecho para felicitarte por eso, porque los que estamos en este mundillo del ajedrez realmente lo agradecemos. Gracias. Gracias. Eh, Quisiera tu opinión eh, sobre esta revolución tecnológica ¿no? que hemos vivido en todos estos años. Si piensas que ha influido en alguna manera en, en cómo el ajedrez de, es de atractivo para las personas que, que se inician en este juego, ¿no? especialmente los niños. Hombre, sí, sin duda. Eh, todo lo que tiene que ver con la informática ha revolucionado el ajedrez por completo. El ajedrez de hoy... ...es muy distinto al de hace solamente eh, 30 años o 35... ...y eso en términos históricos, 35 años no son nada, ¿no? Eh, sí, pero eh, aunque puede haber algunos problemas... ...como los que ya hemos citado de hacer trampas... ...con ayuda de computadoras y tal... ...prácticamente en todo lo demás... ...la tecnología ha mejorado el ajedrez, es no, decir, o sea, yo creo que como que ha ayudado a despertar más esta curiosidad, ¿no?, a claro. acercar más... a. vamos a pensar, por ejemplo, en una cosa, en este momento, mientras estamos hablando... ...según qué hora sea en cada lugar del mundo, puede haber millones de personas jugando al ajedrez por Internet... Es el único deporte que se puede practicar por Internet. Por mucho que te empeñes, no puedes jugar al fútbol, ni al tenis, ni al golf por Internet. En cambio, ahora mismo nosotros podemos jugar con un australiano, o con un islandés, o con un surafricano por Internet en directo. Eso, evidentemente, es maravilloso. ...luego, bueno, eh, todo lo que tiene que ver con la información, ¿no? Cuando yo jugaba, cuando yo era jugador semiprofesional... ...años 70, 80... ...si a mí me invitaban a jugar un torneo cerrado de 10 jugadores... ...para conseguir información de los otros 9... ...yo podía tirarme meses enviando cartas postales... ...no existía internet... A, a cada uno de esos países a ver si conseguía que me enviasen alguna partida de alguien. Hoy escribo su nombre en una base de datos y tengo todas las partidas que ha jugado ese jugador o jugadora en su vida, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, eh, claro, eh, pero yo creo que todo eso es muy bueno, exceptuando el peligro de hacer trampas, todo lo demás me parece maravilloso. Una, una total revolución, ¿no? Entonces... Claro, por supuesto. Gracias, Leoncho. Uh -huh. Pues muchas gracias. ¿eh? Seguimos recibiendo estos comentarios de, de usuarias, eh, de la audiencia. Por ejemplo, me está encantando la entrevista a Leoncho García en Cultura Scax. Hasta para una ignorante del ajedrez como yo, resulta extremadamente interesante. Fíjate. Gracias. <ríe> Bueno, muchas gracias, Leoncho. Muchas gracias. Ah, gracias, bueno, pues eh, ha sido, eh, he estado muy a gusto con vosotros y <ríe> felicito felicito a quienes han hecho las preguntas y a vosotros que las habéis seleccionado porque, en fin, tienen todos eh, madera de periodistas. No, nos hemos dejado muchas en el tintero, pero es que no tenemos más tiempo. Bueno, muchas pues gracias. seguimos. Encantado y un abrazo para todos. Vale, vale gracias. gracias. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Muy interesante. realmente. lee? No, la audiencia encantadísima. Está bien, está bien. Uh -huh. Bueno, ya la escucharemos a Char Amat cuando nos cocinan ah, okay. de acuerdo para entrar por teléfono. Muy bien. Y bueno, donen paz la Diana, que nos hablará de las calles Vale. Hola, mm, buenas noches. Eh, bueno, primero decir que estoy muy contenta de estar aquí nuevamente. Eh, para hoy he traído dos puntitos relacionados con ajedrez y la psicología. Eh, realmente son temas muy extensos y es un poco difícil desarrollar una temática de estas aquí en unos minutos. ¿no? Entonces eh, voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Eh, realmente hoy lo tomaremos un poco como una introducción ¿no? y en el futuro es posible que vamos a eh, avanzar más en esta, en esta temática. Eh, a ver, el primer punto... Ah, bueno, antes de comentar esto, quería decir que me gustaría mucho que si tenéis una opinión, un comentario de lo que voy diciendo, me interrumpáis, ¿vale? Porque al final de así acuerdo. aprenderemos más entre todos, ¿no? Bueno, el primer punto es más como una reflexión, ¿no? Aquí quería hacer referencia a esta tendencia que existe de relacionar el ajedrez con la inteligencia, ¿no? Es como que en nuestra cultura el ajedrez ha vuelto como un, un símbolo de inteligencia. Incluso personas que no sepan ni mover las piezas ni nada sobre el ajedrez eh, piensan que el ajedrez es para inteligentes. Aquí me refiero a esta inteligencia eh, de matemática, de científica, de conocimientos, intelectual, ¿no? Mm. Nada más basta fijarse en, en una película cuando quieren expresar que un personaje es inteligente, en esa escena seguro que hay un ajedrez, ¿no? O sea, no sé si lo habéis notado esto. Sí, también muchos anuncios de la banca también quizá, ¿no? Eh, sí, sí o, o los políticos si quieren hacer estrategia, hay una pieza, ¿no? Algo sí. así he visto siempre esto. Bueno... Esto lo comento porque, bueno, ¿qué pasa? Si un niño juega ajedrez, pues, ¿qué esperamos de este niño, no? Que sea inteligente, que sea listo, ¿no? Que sea campeón, ¿no? Y yo hoy lo que quería hacer énfasis es como en otra faceta que también nos ofrece el ajedrez, que no, el ajedrez nos puede dar más que eso, ¿no? Más que niños inteligentes. Y con esto no, no estoy diciendo que el ajedrez no, no, no potencie la inteligencia, no ponga en práctica la inteligencia, claro que sí. Pero hoy eso, que quiero enfatizar pues una parte de la que se habla menos y que también está ahí y que es súper importante para la salud mental de, de los humanos. ¿no? Aquí me refiero al ajedrez como una herramienta para afrontar eh, determinadas situaciones que se pueden presentar en nuestra vida. ¿no? ...específicamente hoy quiero hacer referencia a, a la infancia... ¿no? Una, ...una etapa tan importante... ...y aquí, bueno, antes de comentar esto... Eh, ...quisiera hacer, eh, comentar un término, ¿no?... ...que en psicología eh, estos acontecimientos... ...que tienen un gran impacto en nuestra vida... Eh, ...lo conocemos como un suceso vital, ¿no?... Cual, ...cualquier eh, situación que podamos pensar... ...que tenga una repercusión posterior en la persona... ...en la salud mental... Eh, es, ...es un suceso pues eh, importante ¿no? Como ejemplo eh, en la infancia eh, podría mencionar eh, el divorcio de los padres ¿no? ...de un niño, eh, el cambio de colegio, o sea todas estas situaciones que, que pueden generar un estrés en un niño... ...pero no me refiero a este estrés eh, de una manera, o sea a este estrés diario ¿no? que vivimos ¿no? Eh, me refiero a un estrés eh, continuado que puede dejar unas secuelas posteriores, ¿no? Eh, una pregunta: ¿al sí. suceso vital es no tan negativo? Eh, eh, gracias por preguntarlo. Ah, vale. Sí, sí. Eh, suele tener una connotación negativa este este este este término en psicología. Vale. Suceso vital, sí, es como un impacto, pero del lado negativo. Vale. O sí, sea, podría ser algo positivo, pero en en este caso hablamos de algo que va a ser un poco negativo para el desarrollo posterior de la persona. ¿no? Mm. Eh, a ver, como he dicho, este es un tema bastante extenso, entonces yo hoy, eh, como introducción, lo que quiero es un poco compartir una parte de, de mi infancia, ¿no? de, de mi, mi historia mm. con el ajedrez. Y bueno, lo que quiero compartir es que, bueno, que cuando mi hermano y yo éramos muy pequeños, eh, nuestros padres se divorciaron, y coincidiendo con este importante suceso vital, sí. también pues nos trasladamos con mi padre a vivir a otro país, ¿no? O sea, eh, en mi caso, en mi infancia, pues coincidieron dos, in, dos eh, sucesos muy importantes que obviamente pues marcaron nuestra vida, ¿no? El, lógicamente la de mis padres, pero para mi hermano y para mí pues fue importante el cambio porque éramos unos niños, ¿no? Entonces, en este momento, eh, aparece algo maravilloso en nuestra vida, que fue el ajedrez, ¿no? Eh, mi padre pues, nos introdujo en este maravilloso juego. Hmm. Y para mí, lo que significó el ajedrez en aquel momento eh, fue una herramienta para poder poner un poco de orden, un, por, un poco de equilibrio a, a aquella cantidad de cambios que estaba viviendo en mi exterior, ¿no? Eh, ¿por, qué, o sea, ¿Por qué es tan importante que un niño tenga... O sea, es importante para cualquier ser humano tener herramientas para hacer frente a cualquier dificultad, ¿no? Pero ¿por qué creéis que es importante para un niño, específicamente en la infancia, por qué es tan importante? ¿Se os ocurre...? Porque um, aún no tiene experiencia y no sabe gestionar sus emociones. Correcto, o sea, estás como muy eh, vulnerable, ¿no? A, a, la, a lo largo de la vida vas acumulando experiencias, ¿no? Cuando eres niño, estas experiencias son más reducidas, ¿no? Mm. Y esto, eh, además, eh, en ese momento, pues, estaban produciendo una cantidad de cambios en tu, en tu sistema nervioso, en tu cerebro, ¿no? Y por eso es la gran importancia, ¿no?, de que eh, dar a nuestros niños herramientas. En este caso, para mí fue el ajedrez. Realmente el ajedrez eh, significó muchísimo. Eh, vino un poco a ayudarme a, a, en mi salud mental, en mi salud emocional, y bueno, pues eso, es la idea un poco que encierra todo esto que quería comentar, es que el ajedrez pues, nos puede dar más que niños inteligentes, ¿no? Niños con una buena salud mental, que al final eh, serán personas, que, que al final serán unos adultos, que serán positivos para ellos, para su familia y lógicamente para la sociedad, ¿no? Mm. Bueno, pues no me sentas entrar en la inteligencia como capacidad de abstracción, ¿no? Porque ya la inteligencia emocional que es... És igualmente válida y está estudiada no, y, y pues es más importante que no pasa la sí, abstracta. Aquí, Mara, quería hacer una analogía, ¿no? ¿Verdad que no esperamos que, por ejemplo, un atleta rinda bien o tenga un alto rendimiento sin una buena alimentación? ¿Verdad que pensamos primero en la alimentación y luego rendirá bien, vale? Pues no debemos esperar que un niño sea campeón de las olimpiadas de matemática, por ejemplo, si su salud emocional, o sea, es como lo básico, ¿no? Es como... Lo primero, de lo que se habla tan poco, pero que está ahí, que está ahí, que rodea nuestras vidas. ¿no? Y bueno, para cerrar este punto, eh, quería hacer referencia, antes de comentar esto, al margen total de temas políticos. ¿no? Sí. Quería hacer referencia a un, un comentario del político Oriol Junqueras, que hizo hace unos pocos días en una entrevista. ¿no? Él hablaba sobre su experiencia en la cárcel. Eh, explicaba que daba clases de diferentes temáticas, pero mm. entre ellas de ajedrez, ¿no? Y explicaba mm. lo importante que era para ellos, eh, para su salud mental, para su gestión emocional, esta, esta actividad. Y decía, una, dijo una frase que me, me, me impactó mucho. Dijo que muchas personas están en la cárcel por problemas de gestión emocional, ¿no? Mm. Entonces... Vale la pena dar a nuestros niños estas herramientas, que puede ser el ajedrez, en este caso ahora el ajedrez, porque además es que es mi experiencia puesta, ¿no? Pero que existen muchas más, ¿no? Y así en el futuro, ¿no? Eh, tener pues menos casos de estos de los que comienza Oriol Junqueras, ¿no? Estas dificultades para, para insertarte mm. un poco en la sociedad. Y bueno, tengo otro punto, pero no sé si no está tiempo no sé cómo voy de tiempo bueno yo creo que sí tres minutos sí, cuatro por pues, ¿sí? ¿sí? lo haré muy, ah. muy rapidito vale pues el segundo punto eh, que quería comentar está relacionado con el ajedrez y los procesos psicológicos eh, los procesos psicológicos eh, son las son capacidades que nos permiten interactuar con el entorno no aquí como ejemplo podría mencionar pues el lenguaje no el lenguaje nos permite comunicarnos eh, aunque es son eh, actividades que hacemos de una manera muy automática, realmente en nuestro cerebro pasan cantidad de procesos para que la, la, la comunicación, el lenguaje sea posible, ¿no? Uh -huh. Y bueno, podría enumerar muchos más la memoria, la motivación y, y si analizamos cada uno de ellos, podemos encontrar un, una conexión con el ajedrez, o sea, podemos ver cómo mediante el ajedrez ponemos en práctica este proceso psicológico. Hoy por motivos de tiempo no me puedo detener en cada uno de ellos, pero he elegido uno que me parece muy interesante mm. y que está muy relacionado con el ajedrez. Sí. Me refiero la, a la atención. Mm. Entonces aquí quiero un poco vuestra ayuda para un poco de Som definir, o sea, cuando alguien te dice, préstame atención o pide tu atención, ¿qué, qué es lo que, que estamos pidiendo en ese caso? Mm. Cualquier, cualquier frase que se os ocurra, o bueno, ¿os parece importante la, la atención? ¿Es importante la atención en nuestro día a día? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Muy sí? sí, sí. ¿Sí? o sea, o sea, importante. Podríamos hacer. Para entender qué está pasando, ¿no? Sí. Básicamente es que no te podrías entrar en nada si no tuvieras atención, ¿no? Sí. O sea, Eso es eh? lo que me em pasa a mí. Me da pistú muy rápidamente. Sí, sí, sí. Vale. Es... vale, pues aquí yo quería proponer, imaginarnos una, una situación muy rápida. Para un poco hacernos la idea Cómo mediante el ajedrez ponemos en práctica eh, O ejercitamos la atención ¿no? Este proceso sí. psicológico Que acabamos de decir que es importantísimo ¿no? mm. Vale Pues eh, pensemos si estamos en una, en un, Jugando una partida de ajedrez o, o, o observando una partida De otros jugadores mm. En este contexto eh, ¿qué, ¿Qué estímulos se ocurren? Por ejemplo, pues hay, hay una temperatura ambiental ¿no? Que va a influir en cómo voy a Desempeñar la tarea, ¿no? No sé, la luz, eh, me ayudáis. O sí, sigui, estímulos que te la tensión. No, que existen en, ese, en ah, esa situación. Suroida fonts, ¿no? Las taulas, las caderas, las pesas. si algo si obra la porta. Correcto, o sea, correcto. Todo esto son estímulos que están rodeando esta, esta situación, ¿no? Pero es que estos son estímulos externos, ¿no? Y. Dentro de la persona, o sea, estímulos internos también pueden haber, ¿no? Sí. No puede ser que estamos jugando y nos acordamos de algo. No sé si os ha pasado de estar haciendo algo. Bueno, al fet de gestionar els nervis, o me dir, sobre todo a nens que veus con cada discutido diferentes eh, maneras de colocarse, de tensión que ara en fan fanático aquest moviment, que comenzan a, yo creo que eso es el principal. Correcto, pues eso, los nervios internos, acordarte de algo, bueno, todo lo que, que pueda... Pero es que además, dentro de la actividad ya en sí del ajedrez, ¿no? Eh, si analizas, eh, cuando juegas ajedrez eh, intentas seguir un plan, ¿no? Dentro de una partida tienes un plan, ¿no? Bueno, eso, o eso me decía mi entrenador cubano que tenía que siempre tener un plan. Pedro Julio García me decía, siempre tienes que tener un plan. Aunque sea malo, pero hay que tenerlo, ¿no? Sí, vale. sí, sí. Pues, ¿qué pasa si en una partida, eh, por ejemplo, estás haciendo una, un plan de ataque, ¿no? Y te, y te distraes comiéndote un peón que no tiene que ver nada con, con esto, ¿no? Pues ahí también estoy distrayendo mi atención, ¿no? Sí. O sea que, a ver... Comento todo esto porque o sea, quiero como hacer un poco énfasis o que tenemos un poco de conciencia ¿no? de, de la dificultad que es mantener la atención cuando estás jugando ajedrez o cuando estás realizando cualquier tarea, ¿no? las horas la tesis es que eh, la práctica continuada de las escacs ha mejorar los procesos mentales como la tensión o control de los nervios o una lista que correcto aquí, que no ens correcto, tiempo, correcto correcto pues sí ese es un poco eso quería hacer énfasis en esto y que el ajedrez podría ayudar a personas que tengan déficit de atención no justamente por por todo por todo lo que conlleva eh, realizar esta práctica y bueno, lo, lo, ¿lo, he ido lo he hecho todo lo rápido <ríe> que podía. Muchas gracias, hoy era complicado, hoy eh? <ríe> era un día complicado. No, quería que antes de dar el al Néstor...